muy buenos días de juan pablo córdoba hoy tengo una rutina súper especial para la gente que quiere rayar ponerse en forma siempre vamos a hacer ejercicios con la cuerda que serán ejercicios aeróbicos y ejercicios de anaeróbico con con las pesas vamos a, a, a rayar ¿Qué vamos a hacer vamos a hacer ejercicios para los brazos bíceps espaldas y hombro será una pausa una pausa activa termino de saltar la cuerda y de una inicio con, con las pesas habrá momentos donde uno se equivoque con la cuerda pero es normal, es normal, es normal que para cuando está empezando cometas, cometas un poquito de, de errores pero es normal cada vez que tú practiques y practiques vas mejorando todos estos ejercicios ok te invito, te invito a que, a que cojas tu cuerda eh, tome agua porque realmente no no no tenemos no tenemos pausa será un ejercicio continuo continuo eh, como les dije primero vamos a saltar un minuto y 10 segundos la cuerda y en la pausa que vamos a hacer una pausa activa 30 segundos vamos a hacer ejercicios para los brazos ok antes de iniciar eh, me muevo un poquito me muevo me muevo del puesto me muevo me muevo muevo los hombros muevo doblo un poquito las rodillas aunque vamos a utilizarlas con el salto de la cuerda esta rutina es especial para todas las personas que quieren ponerse en forma hoy vamos a trabajar la parte superior más adelante vamos a, a meter un poquito más de ejercicios para para la parte eh, inferior pero vamos aumentando más el peso el peso yo esta, yo esta rutina la, la, te la aconsejo que la haga dos de tres veces a la semana ok, vamos a iniciar, vamos a iniciar, voy a poner aquí mi, mi cronómetro y para iniciar hey, eh, aproximadamente esto dura 10-15 minutos vamos a ponerla, vamos a ponerla, máquina ok, vamos a iniciar con, con este movimiento lentamente, lentamente Lentamente yo miro atrás para que no me caiga en el lago. Vamos a coger la confianza, la confianza con la cuerda. Salto en puntas, en puntas. Después, al final, vamos a hacer todos estos ejercicios, <ríe> todos de una. Tú coges confianza, confianza, confianza. Confianza, confianza, confianza con la cuerda. Un minuto, un minuto así. Primero con, una, con un brazo, después con el otro brazo. Después de este vamos con un ejercicio para los brazos. esto te ayuda a ganar un poquito de confianza con la perda ok perfecto pausa activa pausa activa vamos a hacer antebrazos posiciones vamos a hacer uno dos esto este ejercicio utilizando mucho la muñeca la muñeca abajo arriba arriba abajo arriba Abajo Estamos trabajando nuestro antebrazo Ok, ok Nuevamente, nuevamente, nuevamente Nuevamente Cambio, cambio, cambio al lado No te preocupes, no te preocupes, después de esto, siguen los otros ejercicios con la cuerda. ¡Qué iras, no, Pablo! Me vas a dejar ahí siempre haciendo eso. No, no, no, no, no. Para nada. Nuevamente vamos a repetir el de el de antebrazo. Confianza, confianza. <risa> confianza. Nuevamente. Antebrazo. Antebrazo. La muñeca. Se siente un poquito, ¿no? El peso, tú lo puedes modificar más ligero, más pesante ok, nuevamente con la cuerda nuevamente con la cuerda ahora con las dos manos, con las dos con las dos, con las dos con las dos este ejercicio que estoy haciendo esto es bueno para para cuando tú te vas a meter a la cuerda cuando tú te metes a la cuerda Yo cojo aquí, abro y me meto y me meto. Pero todavía no me voy a meter. Todavía no me voy a meter. Más adelante me meto. Mantente siempre con el salto, el salto, el salto. Salto, salto, salto. Te estoy, estoy dando una base para saltar. Mantente, mantente saltando. Ok. Pausa activa, pausa activa. Vámonos con bice. Presiona una rodilla. Esto. Gíralo. Gíralo. Gíralo lentamente lento, lento Presiona la rodilla ah, ja, ja. nuevamente ok nos dicen que debemos saltar saltar, saltar, saltar cambio de lado, cambio de lado cambio, cambio de lado cambio cambio No te preocupes que después de este vamos a saltar. Vamos a saltar. Ejercicios que te ayudan a ganar un poco de confianza cuando tú quieres saltar la cuerda. Saltar la cuerda parece que es fácil, pero es así. Se requiere mucha coordinación, paciencia, constancia. salta, salta siempre salta, salta, salta, salta, salta salta, salta, salta ok, nuevamente nuevamente, bíceps, bíceps, bíceps Flexiona la rodilla uno dos, lentamente cuatro cinco 6 7 8 ok ok, perfecto, ya hemos saltado la hemos hecho hemos hecho este ya, hemos hecho este después habíamos hecho este ahora qué voy a hacer voy a hacer tan me equivoqué, me equivoqué 1 2 lentamente, normal, normal, normal, punta, punta, punta, punta, punta. pequeño salto, pequeño salto, pequeño salto, pequeño, voy a girar así porque la tablilla no me deja, veanlo ahí, punta, punta, punta, punta, punta, lentamente, lentamente, lentamente, Pequeño salto. Me concentro. Relajo los hombros. Miro de frente. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A esto le puedo aumentar la, el ritmo. Ok. Vamos a hacer un ejercicio para la espalda. Para la espalda. Posición, me inclino, espalda derecha, hago esto, uno, lentamente, eso es, estamos trabajando la espalda con este ejercicio, lento, tú puedes modificar el peso, esto lo repetimos nuevamente, ok, nuevamente con la cuerda, nuevamente. Nuevamente retomamos el primero. Después de este voy a cambiar. Después de esto cambio. Siempre en punta, punta, punta, punta. Relajado, relajado. ¡Me estoy saliendo del video! ¡Me estoy saliendo! <risa> Oye, acá está pues ¿Este pavimento o soy yo? Ok Nuevamente se siente el trabajo ok, del trabajo nuevamente ¿qué voy a hacer? voy a saltar con un solo pie Véalo acá uno, uno, uno, me mantengo me mantengo, me mantengo me mantengo si me canso de un solo pie cambio, cambio, cambio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 Rodraga. elevación frontal mantente derecho espalda derecha usa la fuerza del abdomen nuevamente ok salto con un solo pie nuevamente, nuevamente nuevamente uno dos tres cuatro cinco uno dos tres cuatro cuatro, cuatro, cuatro cambio, cambio, me importa, cambio, cambio uno dos 3 4 5 1 2 1 2 6, cambio cambio cambio cambio cambio nuevamente nuevamente pie con ginocchio pie con rodilla uh. fuerza de la fuerza ok vamos a alternar vamos a cambiar vamos a cambiar vale eso rodillas adelante rodilla rodilla salto un poquito la rodilla este pavimento no me deja salto un poquito la rodilla vale como un caballo Como un caballo, pequeño salto, lentamente, lentamente, galopando, galopando. nuevamente ejercicio de hombro arriba Presión de rodilla abro y después cierro cierra abre cierra con control Nuevamente, nuevamente, da confianza, confianza, confianza. Rodillas adelante. Después de este vamos a cambiar. Puede modificar el ritmo. ¡Ah! Ay, ay, ay hayamos terminado así rápido No, no, no, no no. ¿Qué voy a hacer? Lo voy a hacer todo seguidos, En los saltos con la cuerda Lo voy a hacer seguido Lo voy a hacer seguido Ok Un pequeño repaso como iniciamos? Me quedó faltando Cómo cruzar el brazo Cruzar la cuerda Pero lo haremos más adelante pero bueno, como iniciamos? como iniciamos? Hemos iniciado con este. Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Después, después lo hemos hecho con los dos. Dos a la vez. Uno, dos. Uno, dos. Después de esto que viene el ingreso. Ta.